Buenas tardes Venezuela, nos vamos de inmediato al Estado Sucre al acto de juramentación del equipo estadal de la Sub y del PSUP. Adelante. ...que vive, trabaja y sufre lo que tiene que vivir, trabajar y sufrir nuestro pueblo y por eso tiene una tremenda autoridad moral para ponerse al frente y convocar al pueblo revolucionario. Una fuerza invencible, queridos camaradas. Yo quiero dar un aplauso a todos ustedes que son garantías de la revolución bolivariana. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva nuestro presidente, líder de la revolución bolivariana, Nicolás Maduro! ¡Y que viva nuestro primer vicepresidente, dado, Cabello Rondón. Permíteme presentar, querido camarada Eric... ...a nuestro hermano... ...a nuestro querido gobernador... ...a nuestro líder político... ...del Estado Sucre... ...al hombre que se pone al frente... ...de esta gran batalla... ...para que dé su saludo acá... ...a nuestro querido camarada... ...Gilberto... ...Pinto... ...vamos camarada... ...Gracias Jesús... ...gracias hermano... ...y con esto... ...el guiso de guerra del negro, de Curiepe, del profe... ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! Hermanos y hermanos, cuenta esta escena que ha sido la casa de todas las victorias acumuladas, este polideportivo que hoy tiene la sangre hirviendo de patriotismo, de lealtad y de compromiso. Hoy Sucre recibe a un hijo de Hugo Chávez, en este mes del febrero rebelde está nada más y nada menos que el capitán de la lealtad, Diosdado Cabello Rondón. Bienvenido a tu casa, hermano y gran consejero. Saludar a los miembros de nuestra dirección nacional, el hermano Pedro Infante, la hermana Clara Vidal, el hermano Jesús Faría, que además es nuestro mentor, es nuestro enlace para el direccionamiento en la vida correcta y la operatividad de las directrices del alto mando político. Saludar a los hermanos y hermanas alcaldes, y alcaldesa, a quien tantos le debo por estos alcances concretados. Capitán, primer vicepresidente, le doy un parte de quienes están presentes en la platea. Acá se encuentran los postulados y postuladas para la conformación de los equipos políticos de la región, de los municipios Sucre y el municipio Bermúdez. Pero también están el más gran tesoro que tiene como activo la revolución bolivariana, que son garantía del presente. ...y del futuro... ...aquí están los hijos de Sucre... ...aquí están los estandartes... ...que nosotros... ...los menos jóvenes... ...los llevaremos de la mano... ...para izar las banderas como se hizo... ...el 12 de febrero... ...para que ellos... ...conozcan la historia patria del pasado... ...asuman el presente... Y nos garanticen el futuro. Aquí está el equipo también político estadal de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta es Juventud del PSV. Con esa energía que contagia, hermano vicepresidente, hoy también están. ...los líderes históricos de Sucre... ...donde nació... ...el Partido Socialista Unido de Venezuela... ...ellos son... ...los autores... ...aquí están las madres y los padres... ...que parieron... ...nuestro PSUV... ...y hoy... ...es oportuno... ...recordar... ...al padre de la revolución bolivariana... ...Chávez... En su momento, invitó a todos y a todas a construir un nuevo partido. Llamó a sus seguidores, llamó a los revolucionarios y las revolucionarias, llamó a los socialistas y las socialistas, llamó a los patriotas y a las patriotas, llamó a los jóvenes pero también invitó a las amas de casa, al trabajador y a la trabajadora, y dijo, he pensado en un partido para construir y como instrumento de una política unitaria. Lo dijo, y ya le tengo nombre, y se llama Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso fue el 15 de diciembre del año 2016 en el Teatro Teresa Carreño. Hoy nuestro partido tiene grandes retos, hoy nuestro partido tiene inmensos desafíos, los mismos desafíos y retos que tuvo el libertador Simón Bolívar, los mismos retos y desafíos que estuvo el gran mariscal, los retos que estuvo el comandante Hugo Chávez y los retos que hemos venido enfrentando ante el imperialismo, canalla y asesino con el... Hoy vivimos tiempos difíciles y en las dificultades también nuestro partido se ha, se ha crecido... ...de manera permanente... ...por eso... ...yo invito... ...a estas estructuras renovadas... ...a ir... ...a la subordinación... ...de nuestros jefes de calle... ...de jefes de comunidades... ...de nuestras UBG, a ...atender el clamor del pueblo... ...allá... ...en las catacumbas del pueblo... ...hoy... También es para recordar, lo dice la historia, y ha pasado en muchas revoluciones, que hay muchos que se desestiman, hay muchos que se achantan, hay muchos que dudan. Pero en Sucre, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tenga la seguridad... Y aquí están los hijos de Chávez, de Maduro, los hijos del gran mariscal que está en nuestras venas y que está en nuestras sangres. Hoy me permito en nombre de los patriotas de Sucre, como jefe político del partido, abrazar con firme decisión y definición el llamado a la unidad superior que el comandante de la revolución nos legó y que lo ha exigido el presidente Nicolás Maduro Moro. Como soldado asumiré junto a las estructuras del partido la defensa de este activo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo no recordar las orientaciones del comandante Chávez en su nivel superior de tener un partido como hoy lo tenemos, robustecido? Y no recordar que nos legó que tenemos que apartar las aspiraciones, los deseos individuales, ponerlo, subordinarlo, a los intereses del pueblo, a los intereses del partido y a la construcción colectiva. Hoy también quisiera, junto a las bases, junto al partido, enfocarnos para derrotar el verdadero enemigo que es el imperio norteamericano y sus lacayos. Ellos no volverán no volverán. Finalmente, hermanos y hermanos, voy con la firme decisión, con la autoría del partido, a doblegar, triplicar, quintuplicar un nuevo modelo de gestión para ir a la repolitización de la gestión pública, desde las bases, desde los diferentes niveles de coordinación y de control. También invoco, le pido a estas nuevas estructuras renovadas, no desmayar, no descansar para decirle, Presidente Nicolás Maduro, Sucre es una tierra de libertadores. Con toda la confianza de nuestras estructuras, nosotros estamos listos para decirle victoria popular del PSUV, victoria popular de la revolución bolivariana. Hoy, ante Venezuela y el mundo, esa historia que estamos escribiendo, suscribiré con la tinta. De la energía, la disciplina, el método, el estudio del gran mariscal, firmar ante ustedes el documento rector que simboliza y representa este acto místico que va más allá de una mano levantada, que va más allá de decirlo con voz fuerte, firme y decidida, sino que Chávez, desde Sucre, Maduro, desde Sucre, PSUV, desde Sucre, te diremos que haremos hasta lo imposible por la victoria de Nicolás Maduro Moro, Hoy quisiera que recibamos a un hijo del oriente, que recibamos a quien hoy nos carga de energía, nos carga de compromiso en este febrero rebelde. Me refiero al capitán. Héroe del 4 de febrero, sombra de la custodia, de la lealtad, como el valor más grande de nuestra revolución. Me refiero al capitán Rodir Cabello, al capitán Diosdado Cabello. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Sucre! ¡Que vivan las estructuras renovadas del partido! Yo no me quedo. San Benito, un palo y canta con alegría, que en motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un los Pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando ella por si la lucha se enfría. Eh, eh, eh. Escribo un canto, decía Flor y sea semilla Para defender la puerta, es decir, la tierra misma. De Simán mancascarasquero, el tejedor de alegrías. De Simán cascarasquero, el tejedor de alegrías. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral en Sucre? Ya va, ya va. ¿Cómo está la moral en Sucre? Vamos a aprovechar pues y le mandamos un saludo al hermano presidente Nicolás Maduro desde aquí, desde Cumaná. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Saludos, Sucre, Sucre, yo le decía a Jesús Faría Mansito lo de Sucre Mire, Sucre es tan rebelde Históricamente tan rebelde Que fue el último sitio que se le subordinó a Bolívar Sucre Y entonces van a venir estos escuálidos aquí a creer que van a venir a mandar en Sucre Vale, todo es territorio rebelde, ¡que viva la rebeldía del gran Mariscal de Ayacucho! De este estado, de esta gente, de estos hermanos y hermanas, saludos, compañeros, compañeras, a todas ustedes. Hemos venido aquí, yo no sé si se pueden sentar, pero... Ah, lo que pasa es que hay gente atrás que dice que no lo dejan ver, ¿ves? Es como pongo orden, ¿ves? Vamos a ver si nos sentamos, porque no se pueda sentar, bueno Que salte para caída, pues Por aquí no se puede sentar porque no hay silla, ¿va? No hay silla Pero bueno, no importa, quien no se pueda sentar De pie escuchamos, lo que pasa es que estos espacios, hermano Pinto, se nos quedan pequeños, ¿ves? Se nos quedan pequeños Y aquí hemos venido otros actos yo vengo siempre para acá, para Sucre. Y uno puede decir hoy día que este acto que estamos haciendo en el Estado Sucre es un acto de extraordinaria calidad política revolucionaria de amor por la revolución bolivariana. Compañeros, compañeras, full, aquí no cabe nadie. Por eso quería enviarle un, mensaje, un saludo al presidente Nicolás Maduro. Hemos venido aquí... Venimos de La Guaira, de Carabobo, venimos de Yaracuy, Falcón, Anzuategui y ahora estamos llegando aquí a la cuna del gran mariscal de Yacucho. Sucre, sucre. Sucre, sucre. Aquí sí vale decir sucre, sucre y lo demás es monte y culebra. Sucre, sucre, vale. Sucre y sucre. Nuestra admiración eterna. Y Sucre, ustedes saben que el comandante Chávez tenía un amor especial por el Estado Sucre. Aquí mandaron al comandante Chávez de subteniente. Aquí estaba. En, ...en aquel momento se llamaba el batallón... ...no, no, Cedeño se llamó después, pero él vino... ...él vino un batallón que venía de Barinas, Mariño... ...y luego eso se convirtió en el batallón Cedeño. ...ese batallón Mariño estaba en Barinas y lo mandaron a hacer operaciones... ...contra guerrilleras en la zona, porque Sucre, con Monagas, con Anzuategui... ...tiene la serranía más hermosa de toda Venezuela... ...que es la serranía del Turimichire... ...y es una serranía inexpugnable... ...para quienes perseguían... ...a los hermanos y hermanas que en aquella época... ...decidieron ir a la lucha armada... ...no podían entrar ahí... ...porque además el pueblo apoyaba... ...a los jóvenes que andaban... ...y a las mujeres y hombres que andaban en la guerrilla... ...para esa época en esta zona... ...pero bueno... Lo que digo, lo que digo de, de Sucre y su grandeza, lo que digo de Sucre y su legado histórico, es el legado que tiene este pueblo. Este pueblo, mire, que ha luchado, recuerdo, 2015 fue, Pinto, 2015. Ellos quisieron comenzar la guarimba aquí en Sucre, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué? Quisieron saquear, ¿cómo es que se llama la avenida esa? Panamericana, quisieron saquear, y estábamos nosotros en la dirección nacional, ¿te acuerdas Jesús? Y dijimos, vámonos para Sucre, y nos vinimos para acá, para la avenida Panamericana, y ahí nos fuimos a caminar junto al pueblo, porque el pueblo rechazaba los intentos de los terroristas de voluntad popular. Y de ahí los echamos, y los volveremos a echar una y mil veces, si intentan meterse en el Estado Sucre. Miren, el que lo quiera entender, que lo entienda. El que lo quiera entender, que lo entienda. Pero aquí hubo una guerra de independencia durante no sé cuántos años. De Barcelona no pasaron. De Barcelona no pasaron. Si alguien es jodido para defender lo que cree, es el pueblo oriental. El pueblo oriental no se raja. El pueblo oriental lucha. Si hay alguien que lucha sin descanso, esa es la mujer oriental, que es la que está al frente de todas las batallas. Nosotros los hombres decimos entendido, pues, no nos queda de otra. Pero en verdad, la mujer oriental, no es de aquí y no sabe cómo es la cosa. Mi papá era bien, pero mi mamá en la casa era dos veces así. Y este pueblo de Cumaná ha dado ejemplos una y mil veces. Decía del comandante Chávez, tenía un afecto. Estando trabaja, trabajaba allí y lo mandaron a operar por San Mateo. Y ahí entró el comandante Chávez en una contradicción histórica. Estuvo a punto de irse a la guerrilla cuando trabajaba allí. Estuvo a punto de irse de baja porque veía los horrores de quienes asesinaban a nuestros muchachos y le cortaban las manos. Le cortaban las manos y solo llevaban las manos para que las vieran y certificar que habían asesinado a alguien. Y el comandante Chávez tenía esa contradicción histórica y decidió al final seguir. Y allá, en San Mateo, juramentó la primera célula del movimiento bolivariano revolucionario 200. Fue juramentada por allá y trabajaba el comandante aquí en Cumaná de manera que hay una relación histórica con este movimiento revolucionario y la tierra del cumanés inmortal Antonio José de Sucre ahora ustedes hablaban compañero Pinto de cuando el comandante Chávez decidió crear el Partido Socialista Unido de Venezuela yo aprovecho para saludar ...a una cantidad de compañeros y compañeras que veo aquí... ...que los veo aquí a todos y reconozco las caras de luchadores... ...de guerreros, de guerreras... ...que aún sin estar en el equipo político estadal o consejo político... ...aquí están apoyando la revolución bolivariana... ...como corresponde de un patriota... ...como corresponde de un soldado... ...y eso es parte del trabajo, ¿ves? que nosotros estamos obligados a hacer ahora. El Partido Socialista Unido de Venezuela se funda el 15, o lo anuncia el comandante Chávez, el 15 de diciembre del 2006, allá en el Teatro Teresa Carreño. Venía el comandante Chávez de ganar las elecciones presidenciales. Pero ya en el 2005, allá en Brasil, había dicho al comandante Chávez que él creía que otro mundo era posible, pero en el, en el socialismo. Y comenzó a hablar del socialismo como la propuesta política de la revolución bolivariana. Y el comandante Chávez dijo en esa campaña del 2006, los que voten por Chávez sepan que están votando por el socialismo. No engañó a nadie, por el contrario, ganó. Y había una estructura, que ustedes la conocen, el movimiento Quinta República. Pero ese no era el partido para construir el socialismo. Y anuncia la creación y llama a los compañeros de varios partidos, del gran polo patriótico, que se suben a la revolución en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Jesús es uno de los compañeros, era militante del Partido Comunista. Y se vino, se vino con nosotros, así otros, aquí hay Sifontes también, otros compañeros. ...que eran de otras agrupaciones políticas y, y dieron un paso al frente... ...y se pusieron al lado del comandante... ...bueno, y comenzó la, la creación de este partido para construir una revolución... ...para construir y ganar elecciones, pero también para hacer la revolución en la calle... ...y el compañero Nicolás Maduro, interpretando lo que ordenó el comandante Chávez... ...con la construcción del partido... Dijo en el Congreso de nuestro partido, hay delegados y delegadas aquí, hay algún delegado del Congreso Fundacional, del Congreso Fundacional, el primerito, el, el Congreso Fundacional del partido. Eh? Yo pregunto así, a veces me quedo solo, es uno solo, me está poniendo viejo yo. Y ahí en, en, esa, en ese congreso del partido se generaron documentos, documentos, estatutos, reglamentos, base programática, principios del partido. Pero yo decía que el presidente Nicolás Maduro, interpretando la orden del comandante Chávez, ordenó una renovación de las estructuras de base del partido. Pero no es cualquier renovación. Estábamos escuchando, o me informaba, veníamos de Puerto La Cruz. Y en el camino, me dice Pedro, aquí está un partido de oposición, Hipatos ellos. ¿En Oriente saben lo que es hipato, ¿eh? ah? Hipatos ellos, amarillos ellos. Que ellos van a escoger su candidato presidencial, escuchen esto. Por no sé qué cosa, asambleas, encuestas y no sé qué cosa, estudios de opinión, si no hay consenso entonces irán a unas primarias. La vaina al revés, ¿ves? Que el pueblo se exprese, será lo último su militancia. Claro, ellos no tienen militancia, ellos lo que tienen es una cúpula. Pero el presidente Nicolás Maduro dijo, vamos a las bases del partido, que en cada calle de Venezuela, que en cada, en cada comunidad de Venezuela, en cada VCH, en asambleas limpias, transparentes de compañeros, se establezcan los mecanismos para tener una estructura de nuevos jefes de calle, de nuevos jefes de comunidad, de nuevos jefes de UVC. Aquí hay jefes de UVC. Los jefes de UVC. Mejor voy a preguntar. Las jefes, las jefas y jefes de UVC. Las jefas y jefes de comunidad. Las jefas y jefes de calle. Es la fuerza política nuestra la base fundamental. Y nos ordenó, juramentamos, aquí estuvimos en el Estado de Sucre, nos cayó un palo de agua, ¿se acuerdan? Allá en el estadio estaba lloviendo y el pueblo de Sucre esperó, esperó un palo de agua, dos, tres, y no se movieron de ahí como corresponde a un pueblo identificado con la revolución bolivariana. Nos cayó el palo de agua encima. Juramentamos a esas estructuras y ahora nos toca venir a juramentar para acá ya a las estructuras intermedias que son los jefes de los equipos políticos municipales, jefes del equipo político estadal, los compañeros y compañeras de la JPSUV y los hermanos y hermanas del Consejo Político del Estado Sucre. Y hay un compromiso. Yo le voy a pedir al hermano vicepresidente de organización. El hermano Pedro Infante que nos acompaña, también está Clara Vidal aquí presente de la Dirección Nacional. Compañero Jesús Faría, Francelo y de la Juventud, aquí presente. Y les, y, les digo, y les digo, este compromiso va más allá, como dice Pinto, de un papelito o de una firma. Por favor, compañero Vicepresidente Pedro. ¡Que viva Sucre!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 Enlace de la juventud. Jan Luis, Jean Luis, adelante. Señor Algencio, adelante. Señor jefe y enlace del, de la Dirección Nacional, firme aquí. Gracias. Señor gobernador Gilberto Pinto, firme aquí. Gracias. Señor vicepresidente de organización acompáñenos aquí, no es oriental pero casi señor Diosdado Cabello firme aquí Compromiso, un compromiso de vida y de trabajo. No han sido pocas las luchas, porque ustedes saben que últimamente la derecha se agarra de cualquier cosa, ¿no? Para decir, no, las sanciones no afectan a los venezolanos. Levanten la mano los que están aquí si creen que las sanciones no nos afectan. Los que crean que no nos afectan. Mejor dicho, levanten la mano los que crean que las sanciones nos afectan. Es más claro así. Levante la mano los que crean que el bloqueo es absolutamente irracional y es un genocidio contra el pueblo de Venezuela. Todos nosotros sentimos, hemos sentido la, el, el impacto de las sanciones. Estados Unidos, aclaro, para que nos quede claro al pueblo oriental, no ha retirado, no ha levantado ninguna sanción contra el pueblo de Venezuela, ni una sola. No ha levantado el bloqueo, al contrario, siguen las sanciones, sigue el bloqueo y las persecuciones de los liderazgos de la revolución bolivariana por parte del imperialismo norteamericano. El Partido Socialista Unido de Venezuela se ha convertido en instrumento más poderoso de lucha contra el bloqueo, el bloqueo y contra las sanciones. Los jefes de calle, los jefes de comunidad los jefes de UVC que van a la calle a encontrarse con los compañeros que tienen problemas. Van y dan la cara en nombre del partido. Y es el Partido Socialista Unido de Venezuela que está en todos los rincones de nuestro país. Por eso la importancia del trabajo que ustedes van a hacer. Por eso la importancia del compromiso que asumimos. Pásamelo. ¿Ustedes han visto este libro, el libro rojo? ¿Lo han revisado? Yo preguntaba por los del Congreso Fundacional, porque buena parte de este documento fue redactado en el Congreso Fundacional de nuestro partido. Algunas modificaciones ha habido, pero aquí está básicamente eso. Declaración de principios, estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela, bases programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y recientemente en este Congreso, en el quinto Congreso, se ha incorporado el Código para la honestidad, ética y disciplina revolucionaria de la militancia del PSUV. Yo quiero entregar de manera formal a la juventud, venga acá Jan, Jan Luis, reciba usted aquí documento de trabajo. Compañero Algencio, tenga usted documento de trabajo para el Consejo Político. Compañero gobernador, venga, pase por aquí. Aquí está documento político para el equipo político estadal. Ahí está la base fundamental de nuestro trabajo. Ahí está el manual o los manuales que debe cumplir todo revolucionario. Yo solo quiero decirle, compañeros, compañeras, que este juramento debe ir acompañado de ese compromiso moral. Ético, ético, si usted jura, comprométase con lo que tiene un revolucionario o una revolucionaria ¿Qué es lo único que tiene un revolucionario o una revolucionaria? La palabra es uno, si yo doy mi palabra, no, debo cumplirla Aquí le decían a uno los padres, palabra de hombre, ya eso pasó de moda, ahora es palabra de hombre y palabra de mujer pero es palabra de revolucionario, palabra de revolucionaria. No vamos a andar nosotros ofreciendo cosas que no podemos cumplir. Engañando a compañeros y diciéndole mañana o pasado y después no se aparecen más nunca. Es la palabra, ve. La palabra. Sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, decía Ali, dice Ali en su canción. Sostén con tu palabra el corazón del pueblo. ...para que no se caiga... ...la esperanza de un pueblo es... ...a la realidad, a la esperanza del pueblo... ...con la palabra de un revolucionario y una revolucionaria... ...el otro es la vida... ...la vida pues... ...los jóvenes que están aquí empezando... ...las jóvenes... ...tienen que entender... ...compañeros, esta revolución... ...todo el camino que se ha recorrido... ...31 años y un poco más... ...porque ahí vamos a incluir nosotros... la lucha de los hermanos que se fueron a la montaña... ...60 años de lucha están condensadas en un momento histórico que se interpretó o lo interpretó este pueblo aquel 4 de febrero cuando salió el comandante Chávez y dijo, por ahora. Y ese por ahora es hoy la esperanza y sigue siendo la esperanza de un pueblo. Algún día así será como siempre hemos soñado, donde el pueblo, la verdadera masa popular, esté al frente de todas las decisiones. Nos cuesta porque el bloqueo no es fácil. Alguna gente critica al compañero Nicolás Maduro desde lejos, ¿eh? y entonces desconocen el bloqueo, Jesús, desconocen las sanciones, desconocen la persecución, las amenazas todos los días. Ahora lo que sí está claro, que ni sanciones ni bloqueo, ni amenaza, lograrán que los hijos y las hijas de Chávez se arrodillen ante el imperio. Aquí estamos de pie de nosotros para defender el legado del comandante Chávez. Cueste lo que nos cueste y ante cualquier enemigo. No nos vamos a rendir, no vamos a claudicar y la revolución bolivariana tendrá largo aliento. Y esta juventud debe ser garantía de la revolución bolivariana. Hermanos y hermanas, vamos a jurar, pues, vamos a jurar para que no se nos olvide. Palabra de revolucionario, de revolucionaria. Quiero que, que levantemos la mano izquierda, la que está al lado del corazón. Y este es el juramento de Chávez en el Samán de Güere, pero es el juramento de Bolívar en el Monte Sacro, y es el juramento de los revolucionarios y revolucionarias por la patria. Vamos a, a hacerlo y que se escuche allá en la Casa Blanca, que le tiemblen los vidrios de la Casa Blanca ante el juramento del pueblo del gran mariscal de Ayacucho. Vamos pues. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi vida. Juro por ellos. Que no daré descanso a mi brazo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 yo, Consejo Político, yo, Equipos Municipales, juro por la patria, juro por Bolívar, juro por Chávez, que cumpliré y haré cumplir los mandatos del Libro Rojo de la Revolución Bolivariana, lo juro...